Tuve la fortuna, yo, eh, Eduardo Nibón, eh, soy profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, de participar eh, con el grupo asesor que redactó un documento que llamamos Documento Orientador sobre la Ley General de Derechos Culturales que fue el título que finalmente se le dio. Es un, un proyecto legislativo eh, que surge, o la, esta modalidad eh, de proyecto legislativo eh, surgió por un acuerdo tomado desde la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre del año pasado eh, que establecía que debía eh, legislarse sobre la materia sobre cultura y se adoptó por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión este método de convocar a un grupo de 14 personas, una de ellas la directora de UNESCO México, eh, que promoviera, que discutiera este, este proyecto. El trabajo fue un trabajo eh, honor, honorífico, no, no, no recibimos ningún pago por hacerlo. El trabajo se hizo siempre en las instalaciones del Congreso y cada vez que había una reunión, que terminaba una reunión, se daba una información a la prensa e incluso se emitía un boletín informativo. Lo digo porque para mí fue interesante esta manera de, de, de, de trabajar. No había una línea, ni una sugerencia, ni una intromisión de los diputados, ni de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, eh, sino fue realmente un trabajo bastante libre para poder desarrollarlo. Ahora, ¿por qué una ley general de derechos culturales? Ley general, porque se trata de una, un, un proyecto que atiende a los diversos niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno, los, las entidades federativas y los municipios, con el fin de establecer obligaciones y competencias en materia de, de cultura una vez que se estableció la ley. En lo personal creo que el proyecto de creación de la ley de la Secretaría de Cultura adoleció de una reflexión necesaria para adaptar la institución a las condiciones del siglo XXI. Lo que se hizo en aquella ocasión fue tomar de la ley de planeación, estudiar la ley de planeación, perdón, la ley de la Administración Pública Federal. Todo lo que se estaba, tenía establecido sobre la cultura, atribuido, atribuido a la Secretaría de Educación Pública, se arrancó de, esa, de, de ese artículo, de esas atribuciones, y se creó la Secretaría de Cultura, donde se trasladaron estas obligaciones que antiguamente realizaba la Secretaría de Educación. Esto no permitió, digamos, una modernización de las tareas de la Secretaría de Cultura y en ese sentido era una secretaría todavía volteada hacia el siglo XX. La ley pretendía desde mi punto de vista, y ese era uno de los objetivos, pues modernizar, hacer una, un, un, un proyecto acorde con el siglo XXI. Y también, también desde mi punto de vista, resolver el problema de la participación que no estaba claramente resuelto para una ley para una Secretaría de Cultura que necesariamente debe dar cabida a la participación. Eh, finalmente estaba el asunto de los Derechos Culturales y esto fue quizá la primera ruta de reflexión. Yo puedo decir creo dos cosas que me parecen relevantes del proyecto. Una, que el, la concepción del proyecto estaba entre legislar sobre la Secretaría de Cultura o legislar so, para los ciudadanos. Y tomada esta, esta decisión, legislar para los ciudadanos, la ruta era tomar en serio lo que son los derechos culturales. Porque si hubiéramos legislado sobre la Secretaría de Cultura, hubiéramos tomado como eje los bienes y servicios culturales, es decir, lo que hace la Secretaría de Cultura. Lo que se tomó en cuenta es pensar qué, qué intereses podría tener un ciudadano sobre la cultura y tratar de caminar en este sentido con este proyecto legislativo. Y la guía fueron los derechos culturales, unos derechos culturales que fuimos analizando, pensamos que básicamente es el derecho a la identidad, pero también es el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales, el derecho al patrimonio, el derecho a la educación y a la formación cultural, el derecho a la información cultural, el derecho al emprendimiento cultural esto desglosado en muchas otras afirmaciones alrededor de los derechos culturales pero que nos permitía crear un marco y pensar en cómo debiera el Estado garantizar estos derechos y esto caminó pensando en la planeación cultural eh, y en lo que pudiera ser la, eh, las diversas formas de participación que se pudieran establecer en este, en este proyecto así es que eh, el proyecto legislativo, en ese sentido, se definió a sí mismo como un proyecto, una ley general de derechos culturales, precisamente para dar cabida a los intereses de los ciudadanos y eh, de esta manera expresarlos en una.